No, no, no. Por ahí va más o menos. No, él compite. Compite. Bueno, vamos a ver el Santos que le gana hoy dos goles a uno a Cruz Azul en el Estadio Azteca. Mal resultado para Cruz Azul, mal resultado para la máquina, mal resultado para Reynoso. Este gol. ¡Pum! Trayazo, golazo, ¿eh? Golazo, golazo, golazo. El que anota, preciado, ¿no? Pues sí, este pegado al poste. Un minuto de aplauso antes del partido por el fallecimiento de Héctor Pulido, un legendario un Héctor de Pulido, legendario, de jugador de Cruzul, maravilloso, yo lo vi jugar mucho sí, tiempo. aquí Pulido. empezaba la, la obra de Acevedo, ¿no? Mira, una parada, aquí, y después otra dos vez. Paradas. Y luego hay otra más. Sí, sí, otra más. Es la última, porque. Esta esta mira, esta no, aquí no, no, no. Ahí, la, ahí, no, ahí es, el ahí, que ahí, le mete ahí. el pie sí, torto. Ay, no, no, esa, esa. Sí, la última sí, sí pero sí, la otra fue Félix Pero son tres. Son, son tres, eres. son tres, son tres. Es extraordinario lo que hace Acevedo, ¿no? Es y aquí está. La Ahora, toca. Antuna sí, claro. le tira muy mal el final. No, eh. no, bueno, por supuesto, por supuesto. Este es de Corona, entra mal, pero después reacciona muy bien. Sí, por, por poco se le va la pelota, ¿eh? Y aquí viene el gol de, de Cruz Azul. Empataría, empataría Rivero con Qué un buen remate, remate de de cabeza, de cabeza, buen remate de cabeza, muy buen remate de cabeza. Minuto 64, pero no esperaría, no esperaba la reacción de, de Santos, que se, como dice Dionisio, se fue con todo contra Cruz Azul. Y Fentanes, que está sustituyendo a Caixinha, que ya se fue del fútbol mexicano. Caixinha muy rápido. Alumno de Chelis. Alumno Fentales. de Chelis. Fentanes. Bueno, le desvían la pelota. ¿eh? Sí. Sí, deja la corona sin poder hacer nada. ¿Hay chelicismo? Hay chelicismo. Porque a todos le ponen, bueno, ¿no? Solarismo. Hay, hay heredero. ¿no? también. Chelicismo, ¿no? Chelicismo, Fentales oh. tra trabajó mucho tiempo contigo, Chelis. ¿Cómo estás, Chelis? Bien, bien, gracias. Pero no, ya, ya, había trabajado con Ericsson, ya había trabajado con La Volpe, ya había trabajado con Paco, con Paco Ramírez. Yo, yo tuve la suerte todavía de, de que me. de que trabajó conmigo. Pero acá aquí hay un fenómeno. El semestre pasado, el que mejor jugaba de Monterrey, América. Y Santos era Santos, para mi manera de ver. El que peor jugaba este semestre, de esos tres, era Santos por mucho. Al cambio del técnico, este Santos de hoy, muy parecido, pero muy parecido a lo que jugaba con el señor Almada. Muy parecido. Y entonces, ¿para qué le buscan senos a las culebras? O sea, a ver, Chelis, eh, déjalo ¿Para muy para, en claro. Para para porque lo, perdón, porque luego. Déjalo que... muy en claro, Chelis. Ponle nombre y apellido de una vez. Caixinha. ¿Para qué le buscan qué? No, no, no. ¿Qué? Que lo digas, Cervés. ¿Para qué le buscan? ¿Para qué le buscan el cambio? El cambio. El cambio internacional. ¿Qué le, en, qué en, le, en, le en buscan a las culebras? ¿Qué le buscan a las culebras? Sí, que no le busquen. <risa> senos, senos, senos, senos. Senos, senos. Ah, senos a las no culebras. No, no, no tienen. Senos no es grosería. Por pero, eso. Hice. ¿Por qué no siguen el plan que les, venía, que les venía dando? Y el plan que les venía dando, mi la programación es el lenguaje del futuro y a tus hijos les encantará aprenderla. Crearán apps, juegos, compadre fentanes lo pone a efecto el día de hoy y le da resultado. ¿Es tu compadre fentanes? Sí, voy amigo mío. Pues día, qué bueno José Ramón. Buen que resultado, Chelis. Qué eh? bueno que lo dice Chelis porque cuando lo digo yo es, es que te caen mal. Es que eh, hay como. Es que ya es personal, antipatía. es que ya le traes ganas. Es que, ¿por qué contra Caiciña? Yo, yo no, a mí, nombre y apellido no, me da lo mismo. Paco, Paco, yo hice una entrevista sí. a Solari, una. Sí. La segunda vez que voy a Coapa en mi vida. Sí. Y dicen que soy solarista, pues no. no bueno, José Ramón, es, está bien. Bueno, eres líder de opinión, ¿sí? Y, y, y tu opinión pesa para bien o para mal. Eh, en el caso, en, en, lo, en lo particular, yo con Caiciña no tengo absolutamente nada, pero yo coincido con Chelis. Algo le pasó a Caixinha, No, no. Yo no sé si se perdió en Arabia, Para, se perdió bueno, puede ser. o se le olvidó. O en Escocia, Pero olvidó todo. ¿Sabes qué pasa, José Ramón, eh, Dionisio, Chelis? El jugador lo percibe. El jugador, entras al vestidor y ya te detectó, ya, ya, ya percibe si vienes motivado, si estás eh, con, con deseos de trascender, si soy, te da lo mismo. Acuerdo, y yo creo que pasó eso. Y al final, Fentanes creo que es un buen técnico, capaz, con mucho futuro, y bueno, corrigió algunas cosas y se encontró con esta victoria. Caixinha llegó, no declaró cosas importantes, no dijo cosas importantes, no aportó cosas interesantes de su viaje por el mundo, pero en fin. Es que no puedes cambiar el switch tan drásticamente como lo quiso cambiar Caixinha. Porque sabemos que el estilo de Caixinha es muy distinto Porque al estilo de Almada. Se lo ¿no? pidieron, le pidieron, cámbianos al equipo. Bueno, bueno, él lo que más bien se adaptó o más bien ya conocía era el estilo de trabajo y la política de trabajo de la directiva. A la directiva no le gustaba que Almada de pronto no consideraba los famosos estudios de sangre para de pronto poner o no poner a, a los jugadores. Como Caixinha sí, ah, bueno, pues que venga Caixinha y que se vaya al Almada. ¿Pero tú crees que por unos estudios No, bueno, cambiaron... me refiero, es un ejemplo, es un ejemplo dentro de toda la política que tiene Santos desde hace Yo muchos años. Yo creo que lo cambiaron de porque llevar. Caixinha los hizo campeones y dijeron, bueno, pues está libre, vamos a traerlo. Pero a, hoy nos damos cuenta Hoy nos damos que cuenta. fue, a ver, que hoy, hoy que fue el error de la directiva, pero lo de Caixinha no era que los jugadores le pusieran la camita o que los jugadores estaban bajo nivel, sino que realmente es Caixinha el culpable de este paso de Santos. No, y, y, ¿no? y algo rápido, José Ramón. Eh, a ver, cuando llega un técnico a trabajar con un equipo, ¿sí? tú tienes que analizar qué es si hace algo diferente, eh, cómo para el equipo, los ajustes que hace y demás. Pero yo escuchaba de Caixinha y a mí me llamaba la atención porque gente de fútbol que decía, es que es muy estudioso. Es que es muy trabajador, es que es detallista. Es que llega a las 6 de la es mañana, que es, es que desayunan. Es que eh, le manda a todos los futbolistas a que lleguen a desayunar. Perdón, esto lo hacía Pachuca hace 15 años. Y que sea bueno, estudioso, bueno. trabajador y detallista es parte Es, es parte inherente. de tu trabajo. De, no, no, de un director técnico. Por claro, favor. Claro, no, claro. No dices es nada. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Claro. Ahora, ¿qué le pasa a Cruz Azul? ¿Qué le pasa a Cruz Azul? Le ganó Lecaxa, le ganó Santos en casa. No y este y además cómo le terminan sacando los partidos también, ¿no? En el último minuto En el último minuto, Necaxa le dio la vuelta en los últimos 10 minutos, le clavó los dos goles acá, por ¿Qué supuesto, ¿Hay exceso de confianza de Cruz Azul? No, y ojo que Cruz Azul hizo una muy buena primera parte esa no. es la verdad, tu, un, hizo una primera parte como muy para bueno, pensar que se pudo haber bueno. ido con la ventaja de un par de goles pero al vestidor Pero empezó perdiendo, no sé, Cruz Azul Sí, sí, sí, pero lo que antes de ese gol lo que había llegado y lo que Oye, llegó. Algo le pasa, algo pasa en el Estadio Azteca, ¿no? Porque los últimos seis partidos entre América y Cruz Azul que se juegan ahí... Los, los, han, perdido, ¿los han perdido todos. Todos. ¿No? Está... El alumno Chelis ya levantó la mano. Satanizado el Estadio Azteca. Chelis, dime. No, eh, eh, es, que, es, que, es que mañana se lo voy a decir a Fentanes. Porque tengo la confianza de decírselo. En el primer tiempo, su lado izquierdo se lo hicieron pomada todo el primer tiempo lo hicieron pomada porque el, el señor Lozano no venía a hacer el dos contra dos y dejaban a Antuna y dejaban al, al Shaggy que entraba o a Rodríguez, siempre hacían tres contra uno, todo el primer tiempo Cruz Azul, Cruz Azul no aprovechó pero Cruz Azul era para haberse ido el primer tiempo, normal 4-1 o 3-1 a su favor no sí. aprovechó las que tuvo por este señor Acevedo, que ojalá que ojalá no lo lleven a la selección que Ojalá no lo lleve, porque le van a hacer un mal. ¿Por qué, Chelis? ¿Por qué? Porque al final de. Porque al final de cuentas, ¿por qué no lo van a tomar en cuenta? ¿Qué? Nada más, nada más lo van a usar. Nada más lo van a. no Ya sabes, tipo, tipo. No, no digo la palabra porque soy, soy misógeno. Pero nada más, nada más de las de acá. Que no lo lleven, lo van a echar a perder. O sea, lo van, a, sent van, a, lo van a sentar en la banca, lo van a sentar Chelys. en la banca. Chelis, para ser tranquilo, ¿no? Bueno, y modo. No, no, que sí, lo sí. La, que sí lo lleven a la selección, Chelis. Se, se lo ha ganado. Mira, En eh, mira. verdad, eh, eh, está, claro. está en un gran momento, Acevedo, en un gran momento. Francisco, lo que le viene, lo que le viene, Paco, lo que le viene a Cruz ¿Tú? Azul enfrente. Sí. ¿Qué partido le viene a Cruz Azul? Ahí los tienes. Uy, uy, uy. Tigres, Puebla, Pumas, Pachuca y Oh, no, bueno. Tigres, Puebla. Sí, pues bueno, hay, no, que, ver, no, no, no, no. hay que. ver de qué Puebla está de hecho, líder, Cruz Azul, no, no, de líder no, no,